el curso de Unidad y conviértete en un crack de la publicidad programática. Es completamente gratis. ¡Corre, inscríbete! La telerealidad, no, es, hay tantos nombres, ¿sabes? Eh, nosotros le llaman, bueno, hacemos Factual. Factual lo que significa es que documentas una realidad, ¿no? Tiene muchísimo del documental, pero tiene mucho también de entretenimiento. Y hacemos este híbrido de manera que tú en tu casa, lo que nos preocupa mucho es que la gente con nosotros se pueda relajar. Eso es importante. Que sea un, un programa asequible. Que tú uh, no tengas que estar eh, con una actitud proactiva o denso, o, porque ya tenemos muchas preocupaciones. Entonces, que la gente se lo pueda pasar bien viendo el programa, pero además que no esté vacío. o sea Que sea un programa en el que tú, cuando te lo has pasado bien, has aprendido algo. Te han mostrado una realidad que desconocías, te ha hecho reflexionar al respecto de algo. Y en ese sentido la inmersión nos venía muy bien. Es una herramienta muy atractiva para que la gente vibre empatice conmigo y pueda vivir un poco en primera persona esas sensaciones que yo voy disfrutando, viviendo, experimentando, etcétera. ¿no? Entonces, todo, todo lo hacemos con esa intención siempre, que es que te enseñemos algo de manera muy pedagógica, muy fácil. Pues es lo que estamos ahora justamente probando, ¿no? O sea, es la primera vez que hacemos un programa en redes sociales. Y... Nos pareció muy apropiado lo de la reforma de mi casa, que es real, porque era una experiencia en primera persona, igual que en televisión pude mostrar el proceso de mi embarazo. Dijimos, vamos a probar en Instagram. ¿Qué pasa si empiezo a contar la historia de mi casa? Y la verdad es que es muy interesante, porque lo que tienen las redes sociales es que te permiten interactuar de manera muy rápida con, con tu espectador, con tu comunidad, ¿no? Y esto es, es muy divertido, es muy... profesionalmente es un reto también, y vamos como afinando poco a poco, ¿no? Vamos a poner un vídeo en Stories, pero la gente igual no tiene tanto tiempo para verse un vídeo, que okay, le ponemos unos titulares cada 15 segundos para que puedan hacer clac, clac, clac y seguirlo. Les gusta mucho poder opinar, participar del proceso, ¿no? Yo también lo entiendo. Yo tengo mucho, en, tengo muy en cuenta la opinión de, de la comunidad, ¿no? ¿no? y voy incorporando, de hecho con todo césped les hago participar, ¿no? ¿Qué, ¿qué césped os gusta más? Este que es más marrón, que aparenta más en ser más natural, o este eh, que recupera mejor, o este que es más suave, ¿no? Que la gente vaya opinando y creo que es una manera de fidelizar muy bien al espectador, ¿no? a tu comunidad, porque haces esa conexión con ellos, ellos eh, pueden, tienen un papel dentro del programa, que en televisión no te, no te lo permite hacer, estoy encantada. Pues justamente yo lo que intento todo el rato es que ellos puedan opinar al respecto. Y, y es asombroso, o sea, muchísima gente se toma la molestia de decirte, me gusta más el tinte roble, o esta baldosa, no, la otra, o este césped, no, aquel, ¿no? Y, y bueno, esa, esa conexión es, yo creo que es importante yo creo que necesitamos sentirnos reconocidos, ¿no? O sea, por primera vez el espectador ya no es pasivo. Y ese reconocimiento de me importa tu opinión y la voy a tener en cuenta, creo que va a ser clave en el futuro, en el audiovisual. Yo creo que porque no tengo ninguna vergüenza de nada. <risa> y así soy como medio bruta y todo lo cuento y me da igual salir con los pelos así, ¿sabes? O sea... Yo creo que la gente valora mucho la naturalidad y que todo lo que hemos hecho siempre es verdad. Eso se nota. Cuando tú mmm, finges cosas, eh, es, es muy fácil que se note que está fingido. Y nosotros, al contrario, o sea, nosotros siempre hemos querido mostrar la realidad tal cual es. Obviamente, si tú tienes una cámara, a veces la gente está un poco más nerviosa porque hay una cámara ahí, ¿no? Pero lo que hemos intentado siempre es procurar que la gente se sintiera muy cómoda para que pueda ser ella misma y yo creo que a la gente lo que le gusta de mí es que yo me siento muy cómoda delante de una cámara, no tengo miedo a que me juzguen, no tengo ningún tapujo en decir las cosas, me da lo mismo si me ves desnuda, vestida, no tengo ningún pudor, o sea, a veces yo misma digo, Dios mío, no podría haber nacido con un pelín de vergüenza, un pelín, porque luego me veo de cada guisa, ¿sabes? que digo, madre de Dios. Yo creo que me empecé a dar cuenta de que yo era un poco prescriptora, en el sentido este de que la gente quería ver lo que hacía Samantha, uh, cuando ya llevábamos unos cuantos 21 días emitidos. Um, me encontraba la gente por la calle y, y la manera de tratarme era como a alguien cercano, muy familiar. Entonces ahí yo ya empecé a darme cuenta de que, de que ya no era una periodista como las demás. La gente ya me consideraba como parte de su familia, a veces, que para mí era muy raro al principio decía esta persona está loca, me está saludando como si me conociera de toda la vida y no me conoce, solo me ha visto en la tele, ¿no? Luego te das cuenta de que es inevitable, o sea, realmente la sensación que tienen es que me conocen, es que me conocen, es que me han visto en un montón de situaciones, o sea, yo no los conozco a ellos, pero ellos sí me conocen a mí. Y entonces ahí fue donde yo empecé, y, ahí, y cuando en el siguiente programa que hice, que fue Conexión Samantha, la cadena quiso poner mi nombre al programa, también eso como que lo refrendó, ¿no? O sea, de repente uh, la personality era, era importante, ¿no? O sea, la persona que está al frente de ese programa es uno de los reclamos de ese programa. Y, y desde entonces siempre hemos ido potenciando esto, ¿no? En todos mis formatos, que los voy cambiando, um, siempre se mantiene esta clave que es que yo me tengo que sentir cómoda, yo me tengo que... soy una persona que soy muy curiosa entonces, lo... y me fascino con facilidad por las cosas, me ha fascinado todo, me explicáis cuatro cosas y digo, guau, como mola esta empresa y quiero conocer a su director porque me parece increíble, ¿no? eh... y me pasa con todo en la vida, y entonces nos dimos cuenta de que este era un valor para el programa, porque como yo soy entusiasta con las cosas, la gente se entusiasma conmigo, entonces, bueno, fue ahí la mezcla esta de quieren poner mi nombre en los programas, la gente me sigue por mi personalidad, al final dices, bueno, ok, una de las gracias de, de las virtudes del programa ya no es solo que hagamos un determinado periodismo, sino que lo tenemos que hacer como persona, eh, con mi personalidad. Yo doy clases a, a chicos en la universidad y les digo que los buenos personajes son aquellos que son muy carismáticos. Que por lo que sea, tienen algo que te engancha. Puede ser desde la ternura, puede ser desde la pasión, puede ser desde, desde muchas cosas, desde, la, de, desde el exotismo, puede ser desde muchas cosas. Pero tienes que tener algo que te atrapa ¿no? con esa persona. Y yo creo que en mi caso lo que ocurre es que soy una persona, soy una persona muy apasionada. Yo vivo las cosas de manera muy intensa, vibro. Vibro yo en mi vida porque sí, se ve que tengo alguna hormona más alta de lo normal, lo que sea. Entonces yo me, me emociono con la vida en general, pequeñas cosas. hago ¡Ay, qué guay! Me encanta. Soy como una niña, en realidad. Lo que he mantenido es esa ilusión de niña, ¿sabes? Eh, y me da la sensación de que es eso lo que le engancha a la gente. Que como yo vibro, se les eh, contagia. Entonces les hago vibrar. Y claro, a, a, todo, a quién no le gusta vibrar, ¿sabes? A quién no le gusta sentir intensamente, disfrutar, reírse, llorar, emocionarse, ¿no? Y a mí no me da miedo pasar por todos estos estadios emocionales, al contrario, me encanta ¿no? Pues mira, no queda mucho para que emitamos el nuevo formato. Yo creo que este hemos hecho un cambio de 180 grados. Hasta ahora seguíamos unas determinadas historias y hemos hecho... ¡fup! y vamos a cambiar por completo el tipo de personaje con el que vamos a trabajar. Eh, puedo adelantar que vamos a hacer monográficos de un personaje, no puedo decir de qué tipo de personaje, pero va a ser monográficos de un personaje. Y, pero manteniendo este estilo que, que cuento, ¿no? Esta cosa de que no es una entrevista de una periodista. Es Samantha, con toda su pachorra, con toda su capacidad de sorpresa, con toda su... Eh, su sus vive... lo que le va ocurriendo de manera natural, ¿no? Y en conexión con, esa, con ese personaje. Y vamos, que no queda nada. En unos meses ya emitimos. Ya hemos grabado dos, ahora estamos a punto de grabar el tercero y yo creo que igual para enero o así ya estamos en emisión. Para mí Iñaki Gabilondo es Dios. O sea, es que es un nivel intelectual, como comunicador, eh, con respeto, um, que aporta conocimiento, es pero vamos, que es, no Champions League, no, o sea, es la, la, la galaxia Andrómeda, está a, a muchísima distancia de todos los demás. En la vida voy a ser ni la décima parte que, que londa vamos, o sea, es que me da por cuenta poner a los dos en la misma frase, ¿sabes? O sea, pero claro, es gente que me despierta muchísima admiración, ¿no? Esa capacidad de... Eh, o sea, lo, lo llevan todo dentro, tienen una cabeza asombrosa, una inteligencia, un, una cultura un saber articular ideas así, sin preparártelas ¿no? una rapidez un... es admirable, es asombroso